Hola a todos y todas, buen día, eh, ya sea de, que nos estén mirando desde países que tienen el uso horario más atrasado, como las 10 de la mañana, por ejemplo, en, en Lima, Perú, con nuestra invitada, eh, o en Buenos Aires, Argentina, o en alguna otra ciudad argentina, que es, es el mediodía, eh, les agradecemos mucho la presencia. ¿Me podrían confirmar en, en el panel de comentarios que están viendo y escuchando bien, por favor? A ver si, si me confirman que se está escuchando bien. Seguimos para adelante. Se Sí, se ve y se escucha, perfecto. Eh, Inés, una de las participantes, dice que no puede escuchar. Te diría que te fijes en tus controles de, de audio, porque... Los demás participantes dicen que se ve y se escucha bien. Bien, bueno, eh, este es nuestro último webinario eh, que está vinculado a un curso para periodistas sobre cambio climático que venimos organizando este año, ya hicimos dos. Participaron alrededor de 1.500 periodistas de toda América Latina e incluso de, de otros países, de, de, de otros continentes. Estamos súper contentos con con la repercusión y con la respuesta y con el trabajo de todos los periodistas participantes en estos cursos. Parte de los cursos tenían eh, estos webinarios. Nosotros somos claves21.com.ar, una iniciativa de periodismo ambiental que con el apoyo de Earth Journalism Network, una red de periodistas ambientales de todo el mundo, estamos organizando diferentes actividades de promoción del periodismo ambiental, de formación de, de periodistas en el ambiental, que nos parece eh, una rama clave del periodismo en, en estos tiempos. Eh, hoy tenemos una invitada de lujo, Nelly Luna Amancio, eh, ella nos, está, nos va a estar hablando desde Perú, de Lima, eh, ella integra Ojo Público, una gran iniciativa que les recomiendo seguir porque día a día sorprende con desarrollos eh, tecnológicos dentro del periodismo y además investiga cuestiones claves eh, de, de Perú pero también de América Latina eh, y, y uno aprende muchísimo viéndolos a ellos trabajar y es una iniciativa que, que yo admiro mucho a la iniciativa y a, y a los amigos que la hacen. Así que bueno, yo les voy a presentar sin mucha más introducción eh, a nuestra invitada de lujo hoy y van a ver que es una invitada de lujo. Nelly Luna Amancio es editora general y fundadora de ojopublico.com eh, que se escribe ojo-publico.com si quieren citarlo eh, Es un medio digital dedicado al periodismo de investigación y análisis de datos. Atención a esta cuestión del análisis de datos que yo estoy seguro que Nelly algo nos va a comentar y si no se lo voy a preguntar yo. En 2015, en 2015 Nelly obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos y el Premio a la Mejor Investigación del Año del Data Journalist Awards, el reconocimiento mundial más importante al periodismo de datos y la innovación periodística, entregado por el Global Editors Network. Antes, escribió crónicas y reportajes en profundidad en el diario El Comercio de Perú. Sus textos e investigaciones han recibido varios reconocimientos internacionales, como el premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y es periodista asociada del Investigative Reporters and Editors, el IRE, y del Global Investigative Journalism Network, y colaboradora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Bueno, supongo que esta presentación da una idea clara de, de, del nivel eh, de Nelly como, como experta en este webinar y, y es un lujo y un honor contar con ella. Yo... Eh, no, no tengo mucho más para decir la dinámica va a ser que ahora Nelly va, va a hacer su exposición y eh, al término de su exposición va a eh, va a haber un espacio para que ustedes hagan preguntas, aprovechen ese espacio, vayan escribiéndola a medida que les surgen en, en, en el panel de, de, de comentarios y, y de preguntas que nosotros las vamos a ir eh, tomando para, para comentárselas y compartírselas a Nelly y que puedan a ustedes. Eh, hoy no está mi colega eh, Fermín Top, porque tuvo una obligación laboral, muy relacionada con el cambio climático, eh, en, en, en la Casa de, de Gobierno, en la Presidencia de la Nación, pero es posible que en algún momento se, se sume Fermín y, y puedas también compartir por lo menos un saludo con ustedes y un saludo a Nelly eh, acá en vivo. Bueno, sin más, yo le, le dejo la palabra a a Nelly. Eh, muchas gracias Nelly, muchas gracias a todos los participantes. Es un lujo tenerte acá y te paso la palabra para que compartas tu experiencia con todos. Hola Damián. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. Eh, voy a tratar de conversar un poco uno de los temas que a veces se habla muy poco en el periodismo ambiental. Tiene que ver con la necesidad de tener una metodología de investigación para poder entender procesos que a veces desde la cobertura ambiental eh, no se tienen en cuenta por prisa, por presupuestos, pero también porque a veces líneas editoriales de los medios no están dispuestos a que un equipo se dedique tanto tiempo a, a investigar un tema. Eh, yo había preparado una pequeña presentación, pero la idea es hacerlo muy breve para luego poder conversar también con con ustedes y compartir tal vez algunas herramientas que en el ecosistema digital nos permiten ahora explorar precisamente estos nuevos ángulos investigativos para el periodismo ambiental y para la cobertura de temas vinculados a cambio climático. ¿No? Voy a compartirles eh, la presentación. No sé si todos la ven bien. Eh... Por ahora te vemos a vos. Ya. ¿Ahora? ¿Ven la presentación? No aún. A ver, vamos a hacer otro intento. Ahora, Ahora. estás compartiendo pantalla exactamente. Bien, yeah, perfecto. perfecto. Bien, entonces eh, retomemos el tema de por qué creemos que es importante hacer investigación periodística en temas ambientales. Diferenciamos un poco los géneros cuando uno cubre temas ambientales, por ejemplo yo cuando comencé a trabajar en el comercio, uno de los temas con los que empecé a trabajar estaba muy asociado a eh, problemas cotidianos de calidad de vida en zonas urbanas, zonas locales. Sin embargo, esas pistas siempre permitían luego explorar a profundidad, responsabilidades. ¿no? ¿Quién es el responsable de que se contamine el río? ¿Quién es el responsable de que se contamine el aire? ¿Quién es el responsable de que se contamine el agua? Identificar responsabilidades yo creo que es uno de los primeros pasos para pasar de la simple cobertura ambiental, descriptiva y necesaria a un paso mucho más profundo e investigativo. ¿tú? Y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer en, en Ojo Público. ¿Cuál es el escenario en Perú? Pero es un escenario eh, que se replica en la mayoría de, París, de países de América Latina. Que En los últimos años ha existido, existe un crecimiento económico basado en la industria extractiva. Bueno, en Argentina no es el caso, pero en Argentina hay otro contexto. Es el crecimiento basado por la industria de la soya este, y la ganadería. Eh, tenemos unas altas brechas de desigualdad. Hay un incremento de conflictos sociales vinculados precisamente a la industria extractiva y a los conflictos ambientales. Tenemos estados muy débiles, estados ausentes, y cada vez un sector corporativo, es un sector empresarial mucho más fuerte, ¿no? que tiene mucha presión sobre políticas públicas en nuestros países. También existe una desconfianza bastante enorme hacia las instituciones fiscalizadoras del Estado, si un vecino o un ciudadano va y se queja a la autoridad que debe fiscalizar algún tema, eh, va a ir con muchas dudas y no siempre va a estar seguro de que las acciones de esta entidad que debe fiscalizar sean las más eh, correctas. ¿no? Hay mucha corrupción además en nuestros países. Y el otro punto tiene que ver con que la mayoría de medios de comunicación en medio de esta crisis que existe a nivel global por la baja electoría, la reducción de personal y la... Eh, la reducción de avisajes, eh, no están visibilizando problemas que tienen que ver eh, y tienen un impacto directo en poblaciones locales y en poblaciones globales. Eh, ¿Se habla mucho del, tema, del cambio climático y temas ambientales en los medios? Sí, pero no se está profundizando ni investigando para ver cuáles son las cuestiones de fondo que están eh, impiden que los, nuestros países empiecen, por ejemplo, a mitigar sus, sus emisiones, ¿no? Entonces, en este escenario, que es el que, que se encuentra Perú, pero también se encuentra Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, eh, ¿qué es lo que se puede hacer para empezar a investigar? Y la primera pregunta tiene que ver con qué implica investigar. O sea, cuando hablamos de periodismo de investigación a grandes rasgos, y aplica obviamente para el periodismo de investigación en temas ambientales, decimos que investigar implica no solo informar sobre los hechos de hoy, de la coyuntura, sino también ponerlos en un contexto y establecer qué relaciones existen entre un hecho y otro. Entonces, cuando hablamos de investigar, decimos que no solo es describir un suceso, sino cómo esto o cómo este ocurre y quién es el responsable y de qué esto haya ocurrido. Implica también avanzar sobre temas que están ocultos y porque alguien los está ocultando o porque nadie desea que, quiera, que se pueda publicar. ¿no? ¿Cómo podemos empezar si tenemos un tema para investigar? Eh, por ejemplo, lo bueno del periodismo de investigación es que metodológicamente puede recoger algunas herramientas, algunos esquemas de la investigación social. que, Salvando distancias, ambos aplican técnicas de investigación, como por ejemplo las entrevistas a profundidad, las estadísticas, y también tener una pauta básica de objetivos e hipótesis que nos den el camino sobre eh, qué es lo que deseamos empezar a profundizar. Eh, a veces, eh, entre los comunicados de, de prensa que generan algunas entidades o los informes que generan diariamente las, las ONGs o los documentos que se generan, los papers en las universidades eh, u, u otros think tanks, existen eh, señas o pistas que nos pueden decir qué es lo que nos está publicando en otros medios y qué ayuda a, a seguir el rastro de algún tema ambiental. Por ejemplo, en temas ambientales, todos los días, todos, recibimos cientos de correos electrónicos sobre alguna, algún suceso, algún, alguna presentación de informe o alguna denuncia que está por, por presentarse. En medio de todo ese ruido informativo, el periodista de investigación tiene que, decir, tiene que poder preguntarse qué de aquello que todos los días está, de lo que se está hablando o está llegando, se está informando, es lo más importante y tiene una pista para poder continuar con plantearse un tema y luego investigar. ¿no? Y para esa pregunta inicial va a ser necesario también la experiencia del periodista. Uno de los criterios más fundamentales, creo, para ejercer el periodismo ambiental tiene que ver con la transversalidad de, de conocimientos. Es importante que quien cubra temas ambientales maneje eh, aspectos de la física, de la química, de la biología, de la ingeniería forestal, sobre todo para entender también procesos que tienen que ver con el cambio climático. Y no depender, y eso, estos conocimientos además nos hacen menos dependientes también de algunas fuentes especializadas que pueden tener algún interés. No nos vamos a convertir en especialistas, pero hay que tener unos conocimientos básicos para no dejarnos tampoco manipular, ¿no? ¿Cómo encontramos un tema de investigación? Les decía que entre, en la gran cantidad de información que se genera en universidades, en think o en ONGs siempre hay un dato disparador. ¿no? Y ese dato disparador se puede encontrar en informes oficiales, en boletines, en, a veces, dependiendo de los años de experiencia periodista, conversando con una fuente, o un suceso de coyuntura que nos va a permitir luego profundizar. Lo importante es algo que en los últimos años, sobre todo, yo veo con preocupación y tiene que ver con el cultivo de las fuentes, porque ustedes recordarán, no sé, sea, también tú, Damián, en lo, en hace solo 10 años, cuando un periodista iniciaba su carrera periodística, estaba prácticamente todo el día en la calle, y esto te obligaba a cubrir determinadas fuentes, la fuente policial, la fuente judicial, es así como, por ejemplo, yo hice mis fuentes en el sector ambiental. Sin embargo, con las dinámicas de la industria mediática este, cambiantes, lo que se ha generado es que cada vez haya periodistas multitasking, pero que no, especialicen, no se especialicen en la cobertura de una fuente. Y eso hace que no siempre los periodistas ahora puedan tener fuentes que les permitan filtración de documentos, pero también miradas desde dentro del poder que nos ayuden a, a investigar un tema. Yo sí creo que es importante, aunque ahora hay muchas más herramientas digitales a las cuales consultar, eh, el cultivar las fuentes debería ser uno de los espacios que eh, deberían impulsarse más desde los medios. Y una vez que tengamos ese dato disparador, que como decía, puede venir desde algún documento científico, un documento académico, un informe oficial, empezamos a preguntarnos: ¿no? Y si esta es mi pista, este es mi dato disparador. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? ¿no? ¿Qué aporto? ¿No? Es un enfoque novedoso, o sea, ya sea cuánto es lo que ya se ha hablado del tema. Estoy frente a una denuncia, si no es una denuncia, es un tema que puedo profundizar, ¿cómo voy a sustentar esa denuncia? ¿Y qué se ha publicado sobre el tema? El qué se ha publicado sobre el tema es una de las bases fundamentales para iniciar una investigación, sobre todo para darle un ángulo novedoso que ya no se, que no se haya dicho antes, ¿no? que nos permita también una importante revelación les pongo por ejemplo el caso de los Panama Papers, este año eh, se reveló luego de una filtración y luego de más de casi un año de investigación con un grupo de periodistas a nivel global, documentos filtrados que fueron este, extraídos del estudio Mozart-Conseca en Panamá estos, estos documentos lo que nos permitían era tener acceso a correos electrónicos, a transferencias bancarias, a contratos de miles de empresas offshore en el mundo que permitían la ilusión de en, en varios países, incluyendo América Latina. ¿no? Lo que hicimos en Ojo Público fue, eh, dentro del equipo, dividirnos los temas este, todos los que tenían que ver con industrias extractivas o empresas vinculadas al tema ambiental, las empecé a investigar yo los que tenían que ver con narcotráfico o crimen organizado el compañero o el colega que se es especializado en ese tema y así entonces una de las cosas que en Perú se, es uno de los grandes problemas en la Amazonía, tiene que ver con el tráfico de madera entonces dentro de los Panama Papers se encontró Obviamente la primera palabra o grupo familiar que yo quería buscar, vinculado al sector forestal, eran los boswich, que son los, eh, los exportadores más importantes de madera en el Perú. Encontramos unos e-mails, luego unos contratos, y a partir de ahí se construyó, a partir de ese dato disparador que nos proporcionaba la documentación filtrada a los Panama Papers, se generó una investigación que nos permitió construir eh, reconstruir el esquema financiero que esta maderera tiene en el Perú para eh, trasladar eh, eh, ingresos que reciben por la exportación de madera hacia paraísos fiscales en las Islas Vírgenes y en Delaware. ¿no? Otro de los casos, por ejemplo, les pongo, les pongo como ejemplo es el de la minería ilegal. La minería ilegal en el Perú durante los últimos 10 años ha tenido varios procesos desde el punto de vista periodístico. Cuando nosotros comenzamos a cubrir el tema en el diario El Comercio, la primera gran este, revelación fue llegar a la zona, porque no muchos medios podían llegar, y segundo, denunciar el impacto ambiental, o sea, todo lo que la minería había deforestado en la zona, en la región de Madre de Dios. Entonces, durante muchos años, el, tema, el impacto ambiental, el impacto social, la comercialización de combustible dentro de la zona fue uno de los grandes temas que este, de las miradas y perspectivas que se fueron cubriendo en los periódicos. Por ejemplo, aquí vemos 30.000 hectáreas de bosques arrasados, ¿no? o 30.000 hectáreas que fueron destruidas en Madre Dios. Ese fue el primer ángulo de la investigación que se hizo respecto a la minería ilegal. Sin embargo, luego de que tú ya tienes un ángulo, dices, bueno, ¿por qué no empezamos a investigar también la cadena de comercialización? Porque los impactos son importantes, pero a veces el periodismo ambiental se concentra demasiado en los impactos y menos en la identificación de responsabilidades. Una vez que el comercio, durante muchísimo tiempo, empezamos a ver el, los impactos ambientales de la minería ilegal, el trabajo en equipo nos permitió, se sumó al equipo un reportero especializado en crimen organizado y fue él, Oscar Castilla, quien definió el nuevo esquema de investigación. Dijo, ya no vamos a ver ahora solamente el impacto, vamos a empezar a definir cuál es la cadena de comercialización que une el, al explotador, finalmente al que se extrae el oro, con el comprador final. Y es así como empieza una serie de investigaciones que eh, el año pasado nos permitieron publicar las rutas del oro, y que nos permiten además identificar cómo el oro finalmente que sale de la minería ilegal en Madre de Dios, pero también en Colombia, en Bolivia y en Ecuador, tienen como destino las refinerías en Suiza y en Estados Unidos. ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? o sea ¿Cómo llegamos a tener un esquema de investigación que nos permitió salir de una historia muy local, hiperlocal, como puede ser una región de la Amazonía, de Madre de Dios, a construir una historia mucho más grande de impacto global que incluía a empresas, refinerías suiza y en Estados Unidos, que además eran socias de London Bullion Market. Para eso se tuvo que construir un plan de trabajo, eh, un equipo y además un método de trabajo. ¿no? Y en eso es importante eh, el método, ¿no? Tener una guía que nos permite ordenar las ideas, los datos que vamos encontrando en el camino y sobre todo no perder de vista porque en el camino uno puede encontrar muchísima información eh, el, el, esta guía nos permite no perder de vista los objetivos de la investigación periodística una guía muy simple con un plan de trabajo para hacer una investigación periodística que consiste en tener una hipótesis que son tres líneas de lo que uno quiere identificar durante la investigación unos tres objetivos generales y un resumen de lo que te va es el dato disparador ¿no? con qué es lo que yo quiero empezar a demostrar para eso necesitamos para, luego de que tengamos esta guía empieza el trabajo de gabinete ¿no? el trabajo de empezar a explorar qué es lo que se es ha escrito sobre este tema qué es lo que se ha dicho eh, y luego inmediatamente después del trabajo de este, ...de investigación de oficina o de gabinete, como llamamos nosotros, empieza el reporteo. Tiene que ver con la elaboración de mapas o esquemas del terreno, eh, la observación e investigación de campos... si este, hay que viajar a las zonas donde hay que viajar, acceder a documentación oficial o extraoficial, entrevistas con expertos, testigos los descargos de las voces involucradas, si tenemos fuentes reservadas, también es mucho mejor, y la revisión de informes académicos, científicos o técnicos, en el caso de temas que tengan que ver con contaminación o con temas de eh, cambio climático. ¿no? Eh, las fuentes especializadas son uno de los grandes baluartes digamos, del periodismo ambiental. Yo no... Eh, conozco otra rama del periodismo que no requiera tantas veces fuentes especializadas como el periodismo ambiental lo requiere, no por el carácter precisamente científico del, del tema. Entonces, hay temas, empezar a decir que temas que no lo dominamos plenamente y aunque lo hagamos debemos siempre respaldarnos con el juicio de un profesional, un experto especialista en, en el tema. ¿Dónde se encuentran? Por lo general, lo mejor es buscarlos en universidades o en centros de investigación públicos o privados, pero que sean independientes. Vamos a conocer eh, la independencia de estos centros. ¿Cómo tomamos la información de las ONGs? Uno de los eh, principios creo que más importantes dentro del periodismo ambiental, no todos los colegas creo que son, serán de acuerdo conmigo, pero yo defiendo de que el periodista ambiental no es un activista, no se puede hacer periodismo de ningún tipo desde el activismo. Entonces, ¿cómo vemos el papel de las ONGs? Yo creo que las ONGs son colectivos ambientales que generan información relevante, sí, pero que tienen que pasar por el mismo filtro eh, periodístico que eh, por el que pasa un informe generado por el sector privado o empresarial. ¿no? Porque a partir de que de, de toda institución y toda fuente tiene un interés, eh, nos, nos hace ser más honestos también al momento de ver cómo abordamos esa información. Entonces, las informaciones que se generan en las ONG son importantes, sí, porque nos sirven como una alerta temprana para detectar algunos temas que merecen investigarse y ampliarse, pero tienen que tener el mismo filtro y de análisis y rigurosidad que le ponemos a otras fuentes. Y esta es la parte más eh, pesada cuando uno hace periodismo de investigación que tiene que ver con los descargos. Una vez que uno ya tiene los hallazgos establecidos, los eh, las, las, las primeras conclusiones que uno quiere revelar, hay que comunicarse con los que vamos hemos identificado como responsables y solicitar los descargos. ¿no? Y, me, y paralelamente ir definiendo las mejores formas y formatos para presentar la investigación. vamos a pasar. Eh, es, eh, ¿Cuál es el criterio que, que tiene o cuál es si existe algún perfil de periodista que cubre temas ambientales? Aquí he puesto algunos, algunos ítems, pero um, tienen que ver con lo que hablábamos al inicio, ¿no? la necesidad de tener una mirada multidisciplinaria, desde el enfoque económico, político y social para abordar estos temas la necesidad de tener conocimientos básicos en biología, en química, en ingeniería forestal. El tercer punto que tienes que tener claro la narración, la estructura de la pieza informativa, y eso tiene que ver con la capacidad que tiene el periodista para sistematizar y narrar una historia. Eh, evitar el exceso de cifras, escribir con sencillez, que nos repetimos todos los días, nos descubrimos temas ambientales y a veces nos cuesta mucho hacerlo, diferenciar que hurgar no es lo mismo que reproducir, nosotros no reproducimos información, hay que tratar de analizarla y sistematizarla, eh, los comunicados oficiales son solo referenciales, no somos activistas y lo más importante, la curiosidad y la perseverancia para seguir investigando, ¿no? a pesar de que en el camino se te caigan unos temas. ¿Qué es importante? Acá les quería poner. Eh, ¿Por qué es importante tener miradas distintas y trabajar en equipo? Durante muchísimos años el periodista ha trabajado aislado, periodista de investigación me refiero, a, trabajaba de manera aislada, con sus fuentes, era muy secretista y trabajaba en solitario. Lo que nos ha enseñado eh, y hemos aprendido en los últimos tiempos es que no es posible hacer investigaciones de impacto global o regional si es que no se trabajan en equipo. Cuando nosotros empezamos a investigar eh, los circuitos comerciales del tráfico del oro desde América Latina hacia Estados Unidos y Suiza, fue posible porque trabajamos en equipo. ¿no? Y, y no todos los que cubrían empezamos a investigar el tema habían sido periodistas con fuentes ambientales. De hecho, quien lideró la investigación tenía muchas más fuentes en el eh, en crimen organizado y corrupción que en temas ambientales. Y esa mirada fue precisamente importante para comenzar a identificar a los responsables. ¿no? En esta imagen que ustedes pueden ver, por ejemplo, se llegó a ver quiénes eran los dueños de las importadoras de oro este, que permitían la intermediación hacia las grandes refinerías de Suiza y Estados Unidos. Esta fue una de las empresas que se logró identificar, que es Universalmente Training, que es la que vendía oros a a estas dos empresas en Suiza con sede en Ginebra y esta es la última publicación que hicimos sobre cómo precisamente estas empresas que terminan comprando el oro de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Brasil, estaban asociadas al London Bullion Market, que es el gremio más importante en el mundo. De, de, de productores de oro y es además el que establece el precio del oro a nivel mundial ¿Qué otros temas se pueden ver asociados al tráfico de, de economías ilícitas? más temas eh, sobre como en los países donde más está creciendo la industria extractiva, tiene un impacto social también en las poblaciones indígenas que habitan estos lugares. Bueno, yo quiero cerrar aquí para luego poder conversar un poco más con, con ustedes, intercambiar algunas herramientas, algunos tips que nos permitan entender por qué es importante hacer investigación en la fuente ambiental. Hola. Hola, Neri, ¿me oís? Sí. Sí, ver, sí. sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Eh, muchos participantes destacaron varios de los puntos de, de tu intervención, como aquello de que no se puede hacer ningún periodismo desde el activismo, que el periodismo ambiental eh, no es un activista. Eh, muchos de otros países dijeron que la situación en sus lugares, era muy similar a la que contabas con respecto a las industrias extractivistas. Eh, así que eh, llegó, llegó mucho tu exposición a, a los participantes y hay, y hay algunas preguntas. Eh, yo invito a, a los participantes que, que vayan poniendo más preguntas, eh, que todavía tenemos, tenemos espacio para, para algunas más, pero si querés te leo algunas de las que ya, ya se hicieron. Uh -huh. eh, Juan pregunta, por ejemplo, ¿cuántos periodistas trabajan en una investigación modelo de ojo público y cuánto tiempo les lleva hasta publicar la nota? Depende, siempre va a depender de, del tipo de investigación y también del financiamiento, ¿no? O sea, son cosas que hay que tener bien claro también cuando uno hace investigación. Uno quiere hacer una gran investigación, pero si es que no hay financiamiento para todo el equipo que se necesita, tampoco eso es viable, ¿no? Entonces, por lo general, entre cuatro a cinco personas, y dependiendo de la profundidad de, de lo que se quiere investigar, hay investigaciones que nos han tardado cuatro meses, otras seis meses, aproximadamente, ¿no? cuando sobre todo se hace análisis masivos de datos. La investigación en las rutas del Oro, por ejemplo, que tuvo cuatro reportajes de fondo en cada uno de los países en los que se viajó, se desarrolló durante ocho meses. Pero esos meses que incluían viajar a la zona, o sea, fuimos tres periodistas y una fotógrafa, un equipo de cuatro personas. Eh, los periodistas viajaban con la fotógrafa a, lo, a Brasil, a Bolivia, a Colombia, Ecuador y Perú a corroborar parte de lo que ya se había investigado en gabinete y en el campo. Eh, luego se construyeron los reportajes, se trabajó en un documental, en un web documental y para ello, por ejemplo, eh, todo empezó con la construcción de una base de datos sobre las exportaciones de oro en América Latina. ¿no? esa base de datos nos permitió identificar por dónde eran las rutas del oro y a partir de ahí eh, se desarrollaron los viajes. Todo ese proceso, ocho meses aproximadamente. Bien, y otra pregunta que ya surgió es, eh, Fernanda de Colombia dice, ¿qué tan indispensables son los datos en el periodismo ambiental y cómo un periodista formado en otra época, cuando eso no existía, puede iniciarse en ese tema? Eh, sí, En realidad, en el periodismo ambiental los datos son todos, ¿no? Porque a diferencia del periodismo político, donde una declaración basta para construir una historia, el periodismo ambiental una declaración no basta, ¿no? O sea, no es suficiente. Incluso es pésimo construir una historia a partir de una declaración oficial en, en una declaración solamente en periodismo ambiental, porque alguien puede salir y decir este, bueno, yo no creo en el cambio climático, y bueno, si lo dice Obama probablemente ya va a ser una nota, pero es una historia que va a ir en política, ¿no? porque la visión de un político negando el cambio climático. Pero la pieza informativa ambiental como tal, yo, yo sí creo que necesita voces especializadas, un reporteo mucho más de fondo, y eso tiene que ver con estos nuevos procesos metodológicos que tiene el periodismo en los últimos años vinculados al análisis masivo de datos en el tema de cambio climático o de impactos ambientales en general hay mucha información de carácter científico que se está procesando en estos momentos en, en el panel de cambio climático pero también a nivel de universidades o tintans que los periodistas no estamos analizando entonces yo sí creo que es una necesidad que el periodismo ambiental empiece a procesar y analizar datos masivos para encontrar historias dentro de estos, este, estos grandes volúmenes de información. ¿Cómo hacerlo? Es, no es difícil. O sea, hay que tener muchas ganas de aprender. Ahora hay muchos tutoriales, cursos en línea, que nos permiten introducirnos al, al periodismo de datos. Y es un proceso también de aprendizaje, de aprendizaje permanente. No es que uno termine un día y diga, bueno, ya. Sé todo lo que tengo que saber para analizar datos. Eso no es cierto. Hay que empezar a aprender todos los días. Pero si uno quiere, digamos, saber por dónde empezar, yo les diría, primero identifiquen eh, qué tema quieren hacer. Porque a mí, a mí me dicen siempre a algunos, bueno, yo quiero hacer el premio de datos. Bueno, pero ¿qué quieres investigar? Ah, no, no sé, ¿no? Dime cualquier tema yo lo investigo, pero quiero hacer el premio de datos. Y no se trata de que el de datos, aprender periodismo de datos por, por, por aprenderlo. Eh, la pregunta está, en el tema que yo quiero investigar, ¿va a ser necesario aplicar meto este, esta metodología de investigación que es el análisis de datos? Entonces, el, la primera, el primer punto de partida tiene que ver con qué quiero investigar. Y si para investigar aquel tema del que yo le voy a dedicar mi tiempo está asociado a alguna base de datos. O no, tal vez no la hay, ¿no? Ajá, Deli, hay varias preguntas acerca de, bueno, ¿qué herramientas utilizan? ¿Qué herramientas re recomendás, aunque ustedes ya no las utilicen, para aquellos que empiezan en esto de, del periodismo ambiental o del periodismo digital? Uh -huh. hay, hay mucha información, por ejemplo, este... Sí, los que recién están comenzando, yo les recomendaría mucho las, las bases de datos libres que tiene el Banco Mundial y también la base de datos del Global Forest Watch, donde se, voy a ver si las puedo compartir acá. Pero es, inform, es eh, son bases de datos que te van monitoreando, por ejemplo, el de Global Forest Watch, a ver si no puedo compartir acá, la ven, Damián. Hola, hola, hola, hola. Sí, estoy viendo la, la página. Ah, Ahora, ahora. ahora sí. Bien, esta, este, esta página, lo que este, esta organización, lo que hace es monitorear, por ejemplo, la deforestación en todo el mundo. Y esa información que a veces se utiliza muy poco desde los medios, incluso los, los periodistas, y, es, y además te permite luego extraer los filtros e eh, incrustarlos en tu, en tu sitio, ¿no? esta es una de las herramientas poco usadas poco analizadas y te permite descargarla en un formato abierto y además tienen ahora su versión en español que lo hace además atractivo para América Latina esta y además recomendaría la base de datos de Naciones Unidas donde también hay muchos indicadores sobre cambio climático y la del, este, y la del Banco Mundial con estas tres bases de datos uno puede comenzar a entender cuál es la situación del país de su país respecto a procesos de cambio climático, pero también a presencia de industria extractiva, a deforestación, a uso de suelo. Y eh, luego que ¿alguna otra herramienta? Sí. sí, luego de que tú, estas estas tres bases de datos que están en línea, tú las puedes descargar y luego tú necesitas empezar a analizarlas. ¿no? Y el mejor eh, la mejor herramienta creo yo, para limpiar, pero también para analizar tendencias que están en, la base, en estas hojas de cálculo, es el Google Refine. No sé si, si la conocen, pero el Refine te permite eh, jerarquizar información, hacer filtros, reagrupar información, e ir definiendo por dónde se encuentran las mayores repeticiones o identificar también algunas pistas de los grupos o sectores que más se eh, Persiste. Sí, yo estoy compartiendo algunos de los links de, de las herramientas que mencionas, las estoy compartiendo con los participantes en el foro. Google eh, Refine pasó a llamarse Open Refine, pero es el uh -huh. link que acabo de pasar y sí. sirve para, para trabajar con las bases de datos estructuradas que, que mencionaba Nelly. Y sí, lo mejor es no, no alterarse, ¿no? O sea, a veces uno cuando recién empieza quiere primero aprender a usar las herramientas y luego comenzar a investigar. Y, y creo que eso es una mala forma de, de aprender, porque lo primero que uno necesita para aprender es identificar un tema. Una vez que tú sepas qué tema quieres investigar, luego vas aprendiendo tecnología de acuerdo a lo que vas necesitando, ¿no? Y no al revés, porque puedes tú dominar cinco herramientas que nunca las llegues a... A utilizar después porque no las vas a usar durante tu proceso de investigación. Ajá, y, y para visualizaciones o para mostrar la información, herramientas básicas o, o para, para iniciados, ¿cómo, ¿qué recomendás? Sí. Lo más sencillo son los gráficos de Infogram, ¿no? O sea, Infogram, eh, no sé si, si les puedo poner aquí el link. Sí, sí. Este... Infogram.am. Este... ¿Cómo? le estoy pasando el link info.am, que sí, uh -huh. es una de las herramientas sí, destacadas en, en el módulo este del curso. Así que si los ese, participantes del curso la Y, es, cursos, sí, además, es lo más sencillo de usar, ¿no? Es, el, el de, es gratis y fácil de aprender. Eh, si uno quiere empezar a explorar más, hay una versión de paga. Pero así como está en su versión libre, ayuda muchísimo. Y tiene además su versión para incrustarla, que es responsive, entonces no hay ningún problema con esta versión. Y, la, y para mapas, el CartoDB. El CartoDB también es muy sencillo de utilizar para visualizar algo este, a nivel de geolocalización o georeferenciado. Después, como herramientas para presentar nuevos, nuevas narrativas, y si están en línea, es el StoryMap que te permite hacer este recorrido de, de países. No sé si, si lo conocen. Voy a ponerlo acá. Sí, Carto de Vega ahora se llama Carto, pero uh -huh. es el sí ese. Que, uh -huh. que estoy pasando. Mira, es. El Story Map es este de acá. ¿Lo puedo poner aquí? En el chat del grupo, ¿lo ves? Vos estás en, en la página del chat eh, de la sala. Ah, no, lo estás compartiendo conmigo. Okay. No, no, lo ve el participante, pero yo lo comparto con, con yeah. el público. Ese y, eh, te permite construir narrativas este, también geográficas. Y el timeline, que es para construir narrativas esto, en líneas de tiempo. ¿no? Sí, excelente. Sí. Uh -huh. Yo creo que si alguien quiere comenzar a, a plantearse nuevas narrativas o nuevas herramientas, estas son las más sencillas para iniciarse. ¿no? Y sí, qué bueno porque prácticamente todas las que mencionaste eh, fueron incluidas en nuestra caja de herramientas para, para el módulo de, del curso, para todos los participantes. Así que, sí, es que en, vez de, en realidad... En vez, de, en vez de Carto, nosotros... Eh, propusimos eh, Google Maps, pero es, no. eh, es similar en, en cuanto a la creación de mapas. Eh, no sé si vos tenés alguna, alguna cuestión eh, de por qué la preferencia con Carto. Eh, me parece sencilla y, además, este, te permite poner capas, ¿no? Por claro. ejemplo, voy a poner. Nosotros hicimos en, para las rutas del oro, trabajamos este, esa, utilizamos el, el carto, pero colocamos capas que InfoAmazonía, que es la organización de Brasil, eh, había desarrollado sobre minería ilegal. Entonces, lo que nos permitió fue incrustar una capa sobre ya la, esa información creada y salió algo interesante, ¿no? Eh, lo otro también es que, el, por ejemplo, el story map también te permite poner capas. Entonces, uno hace la historia interactiva sobre una ruta que, está, que quiere publicar y, so, y a esa le puede colocar alguna capa que los amigos de información ya hayan también realizado. ¿no? Que Ellos tienen además mapeado casi toda, casi toda Sudamérica. Bien. Y acá preguntan eh, qué recomendaciones eh, iniciales haces a quien quisiera empezar con el periodismo de investigación y tiene muy pocos recursos. Mm, investigar es, es, es cuesta, o sea, me refiero, hablo de costo monetizando el tiempo, ¿no? porque si sí es necesario que el periodista se dedique tiempo, le dedique tiempo a la investigación, pero yo creo que sobre todo el periodismo de investigación es una actitud cuando la mayoría de los periodistas de investigación que yo conozco son personas que se han iniciado la investigación quitándole y robándole el tiempo al tiempo. No hay en este momento, o no había antes tampoco, un medio o una gran empresa que diga yo a este practicante lo voy a formar para ser periodista de investigación. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. O sea, los periodistas de investigación que se hacen periodistas de investigación son porque en algún momento ellos decidieron, eh, además del día a día, eh, robarle tiempo al, al tiempo libre para dedicarse a la investigación periodística. Y es que la mayoría de, de periodistas en el mundo han empezado así, o sea, no hay, tú también eres docente, no es que llegues a una empresa y te dicen, ah, esta persona lo voy a formar para hacerlo reportero de investigación. Eso no ocurre, son más decisiones personales, y esto que te decía, el periodismo de investigación es una actitud, finalmente, porque es el periodista el que decide dar un paso más allá de lo que simplemente te, eh, tu editor te, te manda a hacer, ¿no? Entonces, si ¿sí necesitas tiempo, sí. Dinero también, pero el primer paso nunca va a, ser el, va a ser el dinero. O sea, nunca va a ser el primer paso para la investigación o presupuesto. El primer paso va a ser, primero, tener un gran tema que tú quieras investigar, tener las fuentes, y luego... Cuando ya tienes tu plan de trabajo, recién empezar a preguntarte cómo voy a poder financiar esto. Porque ahora hay además infinidad de becas de grants a nivel mundial que financian reportajes de investigación y aún más en temas ambientales. Entonces, el presupuesto no es un problema en este momento para hacer periodismo de investigación en temas ambientales. Presidente y Presidente Siempre recordamos que el Claves 21 trabaja junto con Earth Journalism Network y Earth Journalism Network siempre está compartiendo y generando también eh, diversas oportunidades de financiamiento, de capacitación para, para gente interesada en el periodismo ambiental y en temas relacionados, así que es, es un recurso a aprovechar, visitar cada tanto o estar conectado al sitio de, de JN, del Journalism Network. Eh, ¿Conoces, porque hay mucho interés, y, y esta pregunta no solo surgió acá, sino surge permanentemente, ¿conoces cursos o posgrados internacionales que puedas recomendar sobre periodismo de datos? Mm, sé que la Complutense tiene cursos no. especializados. La de Madrid, pero, sí. Sí, pero este no creo que también la nación ahí en un curso en Argentina no pero sí, este pero no no sé si como maestrías existe o sea, sé que hay cursos especializados incluso el NICE center permanentemente da un curso introductorio a periodismo de datos que lo dirige Sandra Cushmanelli pero no no conozco este Además, como te decía, nosotros eh, Ojo Público tiene dos años y lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido en la cancha, como este, lógicamente decimos aquí, no hay incluso en las universidades de Perú ningún curso que apueste por la especialización en análisis de datos, mucho menos. O sea, por ejemplo, tengas una idea, se sigue hablando de periodismo digital dentro de la currícula universitaria, que a mí me parece una una barra basada porque o eres digital o, o, o no existes prácticamente ahora, ¿no? Este, pero no no, no no sé, no conozco una maestría en análisis de datos. Bien, bien, bien. Eh, acá hay muchas gracias por tu respuesta, dice Janina. Eh, Ivánis dice excelente. Eh, lo dice en portugués, pero te traduzco, excelente. <risa> es una mujer que nos llena de orgullo, un ejemplo de ser humano. Y que tengas mucha fuerza y coraje siempre. Así que mira lo que está generando. Eh, Dan dice: muy buena la información práctica de las herramientas y su uso. Gracias. Uy. Alex pregunta si, si tenés en mente algún software eh, para editar videos o cuál es el que usan en Ojo Público, por ejemplo. Uy, ahí sí no. A ver. Ah, sí. la parte demasiado técnica. Sí, no. Lo que pasa además es que yo soy pésima en videos. Yo no, no sé. Estoy acá con una compañera un ratito. déjame preguntarle. Tú sabes sí. qué, qué programa usa Audrey para editar videos? Ah, usa Premiere. Ah, usa Premiere, me dice. Ah, el Premiere. Sí, sí, sí, sí. El que más se usa. Sí. Eh, después para sí. quien quien tiene eh, algún digamos que no tiene conocimientos en, fuertes en edición de videos y lo que quiere hacer es algo básico pero pero bien. Eh, el editor de, de videos de YouTube eh, es un punto de partida. Eh, por supuesto, no es a nivel profesional, no es para desarrollar grandes eh, trabajos multimediales, pero si uno necesita editar un video con las cosas básicas, eh, subiendo el video a, a YouTube y yendo a youtube.com barra editor, tiene las herramientas básicas para, para poder editar. Eh, acá preguntan, eh, si hay redes de periodistas especializados en cambio climático. Bueno, respondo yo, eh, y te, te doy la palabra a Nelly. Eh, sí, bueno, eh, desde Earth Journalism Network, estamos trabajando en una, en una coalición de, de organizaciones eh, y portales, iniciativas periodísticas eh, sobre el cambio climático. Y yo pienso que a niveles nacionales en algunos países hay. No sé, Nelly, si querés comentar algo al respecto. Sí, hay intentos, o sea, está la esta Organización Mundial de Periodistas de Investigación, ¿no? que es la Sociedad Mundial de Periodistas de Investigación, pero en América Latina no hay... Bueno, creo que contigo también hemos sido parte a veces de algunos grupos de periodistas que, a los que nos han llamado para impulsar alguna organización más orgánica, por así decirlo. Claro. pero eh, no, no, no. O sea, hace poco, hace un par de semanas, nos dijeron que hay, hay personas que quieren impulsar como una red de periodistas ambientales, pero eso supone también tener personas que estén detrás impulsando el carro y a veces, este, no siempre hay tiempo y compromiso para hacerlo, ¿no? Por supuesto. Y acceso a recursos también, que es importante para para mantener eh, superestructuras como esas. Sí, lo que hay y está funcionando bien, por ejemplo, es esta red de periodistas eh, de, para las Américas, que lo dirige Carlos Eduardo Huertas, que es Conectas. El Conectas es una organización que promueve la investigación transfronteriza y ya ha articulado esfuerzos en Centroamérica con investigaciones eh, entre varios países y tengo entendido que también ahora quiere hacer lo mismo en América Latina pero es más con un enfoque desde periodismo de investigación. Y además está también en los comunicadores ambientales e indígenas para América Latina, pero que tiene un perfil mucho más de personas que abordan temas vinculados a los pueblos indígenas, a sus impactos. ¿no? Después no conozco una red más grande. Claro, claro. Perfecto, Nelly. Eh, bueno, en el, en, acá en el panel de, de comentarios hay agradecimiento, eh, también eh, de, que te, en portugués te dicen legal, te agradecen tus respuestas, eh, gustó mucho tu, tu exposición y, y creo que, que fue un buen, un buen insumo para, para los participantes del curso de claves 21 sobre cambio climático para periodistas y además a aquellos participantes que, que más allá que hicieron el curso se sumaron hoy a participar en en la exposición, estamos en tiempo eh, Nelly, no te quiero quitar tiempo porque es, es importante te agradezco mucho eh, el espacio que nos brindaste y que compartiste acá con, con, con nuestros amigos periodistas de toda América Latina eh, Karina Longo, por ejemplo, acaba de poner excelente periodista ambiental se nota que lo llevas en el alma por tu profesionalismo Nelly, son todas eh, flores para vos eh, así que bueno, muchas gracias eh, muchas gracias a quienes se sumaron a participar en este webinario. Muchísimas gracias Nelly por sumarte a, a compartir tu experiencia eh, en esto. Y bueno, seguimos en contacto. Eh, doy el cierre formal del webinario. Le mando un saludo a Fermín Cop mi, mi socio en esto, que no se pudo sumar porque tuvo un compromiso. Y seguimos conectados. Eh, recuerden que Claves21 está organizando un concurso. Eh, de periodismo ambiental, un premio de periodismo ambiental es el cuarto año que, que lo hacemos está abierto a toda América Latina así que eh, entren a claves21.com.ar y, y vean información, por, por supuesto visiten y, y háganse amigo de, de Ojo Público, ojo-público.com de, de Nelly y, y otros amigos eh, y en la parte de abajo de la sala de, del webinario en la parte izquierda hay un campo de formulario para que dejen su email y se suscriban a Actuales21 y podamos estar en contacto, compartir oportunidades, recursos y eventos que vayan surgiendo o que vayamos organizando. Eh, bueno, Nelly, muchísimas gracias. No te quito más tiempo. No le quito más tiempo a los participantes. Eh, saludos para todos. Un abrazo, Damián. Gracias a ustedes también por estar aquí. Un abrazo, Damián.